el planeta no aguanta. Por favor, vamos a morir también y vamos a nacer o a morir. Vamos a hacer equilibrio. A veces ¿eh? los chinos tratan de buscar equilibrio. En el mundo se trata de buscar equilibrio. Es la ley de la naturaleza ecológica. Pero vamos a las defensas. La meditación para defensas es para que nuestra mente crea defensas. Nuestra mente crea defensas. Es shulag, Shulach. Shulach shu, shu, shu, Shu quiere decir energía. lach. La, la, la energía que nos protege. La energía que nos protege. Shu, lach. La. la, Protección y, y energía que nos protege. Shu, lach. Esa meditación es preciosa, muy linda, muy linda. Porque crea en nosotros una defensa. Crea en nosotros hasta un mejor, un mejor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 o a entrar de una bañera. Depende de cómo cada uno se acostumbra a bañarse. O con las comidas que tenga para bañarse. Pero no, es una, no hay que hacerlo con la higiene. Mentalmente no tenemos que pensar en la higiene y hacer el shulah No, el jabonarse, es shulah shula. no, no, no, no, vamos a pensar. Vamos a separar la higiene con la energía. La higiene es necesaria, todo muy lindo, perfecto. Así queremos, nos perfumamos y, y nos ponemos talco y tronquica. Eso es aparte.